Se están profundizando, cada día más están haciéndose varias diligencias pertinentes, judiciales y conjuntamente con la de CRIM, porque es un caso que la fiscalía no tiene una persona señalada, por lo tanto están en la fase de investigación y todo lo concerniente a solicitudes de la índole que merece el propio caso, pues se están eh, tramitando a través de nosotros, por lo tanto seguimos en curso en esa parte. ¿Relación a los allanamientos en el día de hoy? Eran esa misma tesitura y nada eh, positivo por el momento.